El recurso que utilizamos para generar y dinamizar comunidades, además de reconectar con la naturaleza, es el gallinero Rurban, que tiene capacidad para hasta 5 gallinas, está fabricado en un 47% con materiales reciclados, economía circular, se monta y se desmonta muy fácilmente sin herramientas y permite transportar las gallinas, es accesible para personas en silla de ruedas y niños y niñas desde 5 años, ideal para personas con diversidad funcional y para hacer terapia ocupacional con animales, y además en su fabricación participan personas en riesgo de exclusión social desde centros especiales de empleo. Pero quizá lo más importante del Gallinero Rurban es que gracias a su diseño nos permite manufacturarlo y montarlo en las instalaciones de nuestro cliente, con lo cual aparecemos por allí con los materiales, las herramientas y nuestro conocimiento y lo manufacturamos con la comunidad educativa del centro educativo o los usuarios del espacio colaborativo en cuestión. El objetivo de esta experiencia con el Gallinero Rurban es generar comunidad alrededor de la convivencia con gallinas, porque si tú implicas a la comunidad en la fabricación del gallinero, esas personas lo sienten suyo y luego incorporan la convivencia con las gallinas en su rutina diaria y por tanto las gallinas se convierten en un punto de encuentro para la comunidad. Además, las gallinas son muy complementarias con un huerto, un huerto escolar, un huerto urbano, un huerto social, porque permiten hacer talleres sobre agricultura regenerativa, ya que son fertilizantes, insecticidas y herbicidas naturales. Es decir, metemos las gallinas en el huerto y ellas se comen los bichitos. Cuando acabamos de cosechar se comen los restos vegetales, la biomasa que queda en el huerto, escarban, cagan y fertilizan el suelo. Encima, son unas aliadas contra el desperdicio alimentario porque se comen todo aquello que no podemos llevar a la mesa, sobre todo frutas y verduras, que es lo que más se desperdicia. Y además, a cambio, dan huevos. Con lo cual, las gallinas cierran varios círculos biológicos y son el mejor canal de entrada para la reconexión con la naturaleza porque a diferencia del huerto, requiere muy poco esfuerzo y dan premios a corto plazo. Mira el siguiente vídeo para conocer el otro recurso, el kit OpenKeyOr, que sirve para romper la brecha digital y diversificar economías rurales.